Bueno, buenos días a todos y a todos. ¿no? Hoy es el 22 de mayo y vamos estamos en el aula permanente de, de Yo sigo publicando y vamos a ver un poco eh, el curso de, de cómo gestionar el perfil de, de Google Scholar. Vale, voy a empezar a compartir mi pantalla. Se ve borroso, ¿lo veis todo? ¿Cómo lo veis? Más o menos, no? eh, se ve muy borroso. Vamos a ver, ahora a ver si mejor un poquito. Bueno, la conexión sí, la tengo relativamente sí. bien. El, el texto se ve bien, lo que se veía borroso era tu imagen. Pero el texto ah, se ve pero bien. Yo siempre, Alberto, yo siempre salgo borroso. Es una cosa que no hemos conseguido solucionar. Pero bueno, lo importante es que se vea la pantalla, ¿vale? Que yo creo que ya está compartida, la veis bien, ¿no? La pantalla sí se ve como una resolución, ¿verdad? Vale, perfecto. Lo importante sí, es que ve se ve vea... Se ve bien. Como comentaba, vamos a, ver, vamos a ver un curso sobre, sobre Google Google Escola. voy a enseñar algunos, algunos truquillos, voy a compartir también el tema de... Tengo por aquí el guión, como siempre, en GitHub, que lo subí hace poquito. Aquí, vale. Vamos a ver por aquí, wiki, wiki, wiki... Bueno, aquí tenemos el guión que voy a seguir, ¿vale? Un poquito la presentación para no perdernos demasiado. Lo comparto también por el chat para que lo tengáis. Y, sí, ¿vale? Ahí están todos los... Muy bien. Pues yo creo que ya está todo listo. Bueno, fijaros, vamos a ver un poco... Ya sabéis que Google Escolar tampoco es un, no un perfil que... ...que tenga demasiada complicación y precisamente es uno de los, de los principales atractivos que, que tiene. Otro de los principales atractivos, como sabía, es que nos ofrece los indicadores bibliométricos... ...y la gran cobertura que tiene de la literatura científica. Yo he puesto aquí algunas cositas que vamos a ver, que son los artículos que procesa. Vamos a repasar algunas cuestiones de carácter genérico. Cómo configurar los datos que, que se incluyen en este perfil. Cómo añadir nuevos artículos y autores. Y quizá la parte, aquí tenemos una parte de edición de los trabajos, y quizá la parte más interesante es cómo utiliza Google Scholar como, como gestor curricular. ¿Vale? Os voy a enseñar un poco cómo podemos exportar los datos de Google Scholar e incluso cómo esos datos podemos exportarlos al editor de FECI de CVN. ¿Vale? O sea, que va a ser un cursito bastante, bastante básico. Os dije que os hicierais el perfil, ¿Vale? Para dar un poco, que podéis hacer los mismos ejercicios que yo voy haciendo sobre las marcha. Vamos a ir a Google Scholar. Vamos a ver. Estamos Google, aquí Google Scholar. Yo tengo dos, dos perfiles en Google Scholar. ¿Vale? Tengo. por para un micro, si los podéis cortar, por favor. ¿Vale? Eh, mira, eh, yo tengo dos perfiles. Tengo el mío convencional, que, que es con mi cuenta de todas las Gmail y después tengo este de la de la Ugr Bueno normalmente si no habéis creado el perfil si estáis logueados con google y os vais con gmail y os vais a google escolar aparecerá aquí para activar el perfil yo como ya lo tengo activado vale para pues aparece aquí mi perfil y aquí tenemos mi perfil vamos a hacer un poco de limpieza aquí antes de empezar porque este es el perfil que utilizo yo para lo, para los, los cursos Vamos a ver que no esté tan... Vamos a ver... Bueno, veis que tiene esto aquí mucha basura, porque lo estoy utilizando siempre para aquí. Ya tengo todo esto, lo voy a eliminar, voy a limpiar el perfil. Vale. Vamos a ponerlo así, quitamos esto... Vamos a quitar esto y nada, esto, y lo guardo. Bueno, pues esto es un poco lo que vais a encontrar, ¿vale? Si cuando cuando, cuando abréis la cuenta de, de Google Scholar, ¿vale? Un perfil totalmente vacío, evidentemente. Una de las cuestiones importantes que quiero empezar comentando es, bueno, esto ya lo hemos explicado en anteriores cursos, que, que tenéis que tener en cuenta es, qué tipo de literatura está indexando Google Scholar. ¿Vale? Es decir, el Google Scholar convencional, el motor de búsqueda este, tenéis que tener muy claro cuál es la literatura científica que, que, que indesa, vale ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Que yo cuando pongo Daniel torresalina aquí, aparezcan mis trabajos. ¿vale? ¿Por qué aparecen todos mis trabajos? Es importante que consideréis que Google Scholar indexa toda la literatura científica, que está bajo un dominio eh, académico. Es decir, vais a encontrar que si tenéis una página web de la Universidad de Granada, bajo dominio ugr.es y subís ahí vuestras publicaciones científicas, esas publicaciones científicas serán indexadas por Google Scholar. ¿vale? Pero quizás, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, la opción más fácil para que nuestros trabajos científicos aparezcan en Google Scholar es que los subáis a los repositorios científicos vale eh, Ya sabéis lo que es un repositorio científico porque lo hemos lo explicado hemos en alguna otra ocasión. Vimos Zenodo y vimos también, hemos visto en alguna ocasión Digibook, también está bien Archive, Archive, eh, hay muchísimos repositorios. ¿vale? Importante, cuando subáis o, o, o decidáis por, por subir vuestra producción científica a un repositorio asegurado, que ese repositorio científico lo indese. Google Scholar, porque recordad que yo expliqué en un curso, o expliqué ese nodo, pero ese nodo no está indexado por Google Scholar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo subo mi producción científica a ese nodo, no voy a estar indexado en Google Scholar. Sin embargo, todos los que sois y todas las que sois de la Universidad de Granada, si lo subís a Digiboo, no voy a tener ningún tipo de problema. Todo lo que subáis a Digiboo va a estar indexado en Google Scholar, por tanto, vais a poder alimentar vuestro perfil porque vuestra producción científica, Google Scholar, va a ir a Digibook, la va a extraer y la va a rescatar para poder incluirla en vuestro perfil. ¿Vale? Tened siempre en cuenta, en cuenta eso. Es muy importante también que, tengáis, que cuando subáis algo al repositorio, tenga la estructura de, de artículo científico, La estructura de artículo científico. ya sabéis cuál es, título, autores, resumen, texto y bibliografía, ¿vale? En la medida de lo posible, aunque sea un material, digamos, más de carácter docente o, o un informe o otro tipo de logística documental, procura que tenga este formato de artículo porque facilitaremos la, eh, que Google Scholar lo considere artículo ¿vale? y lo procese de manera, de manera adecuada. Os pues, está aquí algún ejemplico. Vamos a ver, mira. Aquí hay otra cuestión importante. Fijaros, eh, esto es un artículo que yo he subido recientemente a, a diversos repositorios. ¿vale? Yo normalmente. Como consejo general, intento subir siempre eh, un artículo científico a diversos repositorios. Como sé que ese nodo no lo indesa, casi siempre lo subo a, a Digibook. Pero hay ocasiones que la subo a más repositorios. Por ejemplo, en este caso, de, en este artículo que publicamos hace poco, un preprint, mejor dicho, ¿vale? lo subí también a Bioarchiv. Porque, por ejemplo, este artículo era sobre literatura del COVID-19, como veis ahí, y la mayor parte de los preprints la comunidad científica, lo está subiendo a este repositorio, ¿vale? Por tanto, a veces no solo tenéis que subir los repositorios que lo sube habitualmente, sino que tenéis que seleccionar otro. Fijaros cómo aquí me aparece, que está en mi archivo, me aparece también que está interesado en Digibook, ¿vale? Lo que os comentaba, todo lo que subáis a Digibook, no voy a tener problema. Los que seáis de biología, lo podéis subir aquí. Los que seáis de medicina, hay otro que es Mef, MEF kif ¿vale? Que también lo podéis subir. Bueno, pues ahí lo veis. hace Google Scholar? Normalmente, si lo subimos a varios repositorios, lo va a ingresar de una única manera, si lo identifica como el mismo, ¿vale? Y lo bonifica, por eso aparece lo de las cinco versiones. Eso es lo único que yo quería, en principio, eh, en principio, eh, introducir un poco de, de, de, de Google Scholar, ¿vale? Bueno, es importante también, cuando subamos un artículo, a lo tengo aquí anotado, cuando subamos un artículo científico, ¿Vale? A un repositorio. Sabéis que los repositorios tenéis que rellenar muchos datos. El título, el autor, el astra, el astro en inglés, el astro en español, las palabras clave la revista no se ha publicado. Yo recomiendo que, por ejemplo, cuando subáis un artículo científico, en este caso estaba en un repositorio que se llama lis simplemente un ejemplo, intentéis la medida posible, ¿vale? Todos los metadatos, incluirlo lo más completos posible. Por ejemplo, dar el mayor número de palabras claves posibles, ¿vale? Intentar asignar la mayor categoría eh, temática posible e intentar, eh, ya que estamos cargando el artículo en un repositorio, incluir la mayor parte de datos posibles. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando buscamos en Google Scholar o vayan a buscar en Google Scholar sobre ese tema, si hemos puesto bien la keyboard, pues posicionamos bastante bien el artículo, ¿vale? Entonces, eh, digamos que las keywords y las es lo que permiten, y el app, traer las en inglés lo que permite al buscador o permite al usuario detectar rápidamente los, los artículos a través de, la, de las palabras. Cuanto menor sea la descripción o más escueta, menos posibilidad de recuperación de información tendremos. Evidentemente, lo que nos interesa cuando subimos artículos a un repositorio y que sea interesante Google Scholar es que la gente lo recupere y lo lea. ¿Vale? Cuanto más información demos en los repositorios, mejor. Bueno, ahora sí hemos acabado un poco esta... Esta breve, esta breve introducción, simplemente quería comentar algunas de las cosas que hayamos visto en otros cursos. Vamos a empezar directamente ya a ver algunas cositas aquí de, de, de Google Escolar, ¿vale? Vamos a empezar ya a trabajar con, con el perfil directamente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Eh, os he puesto aquí los datos de, de configuración y, y, y de afiliación. Vamos a ir asistiendo gente. Vale, aquí tengo... Como habéis visto, aquí voy a buscarme otra vez para que la veáis, voy a meterme otra vez en Google Scholar, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio, me meto en Google Scholar, Scholar. ahí voy a cambiar mi cuenta porque tengo voy a trabajar con la cuenta de la UGR. ¿Vale? Ya estoy con la cuenta de la UGR y veis que aquí me aparece mi perfil. Perfecto. Como habéis visto antes, que lo limpié un poquito, aquí es la que vamos no a encontrar este perfil en blanco. Bueno, eso tampoco debía aparecer, voy a quitar también a esto. ...para que sea todo... ...ahí, fuera, fuera, fuera, fuera... ...y este doble fuera... ...ahora, no, ahora sí está en blanco de, de verdad, vale... ...vamos a empezar de lo, de lo más fácil... ...vamos a empezar poniendo el nombre... ...aquí el nombre... ...evidentemente lo que tenéis que, que poner... De vuestro nombre, Daniel Torres Salinas. Yo pongo siempre, cuando aquí mi firma científica, mi firma científica, ya sabéis que va con mi guión, pues la pongo tal cual. Hay algunos autores, eh, a mí me gusta demasiado, pero bueno, me parece un poco ortero, pone, que ponen aquí su ORSI. Vale, y ponen aquí su código orsi, vale, madre, lo ponen aquí. Bueno, ¿Vale? eso ya es una decisión personal que eh, de podía utilizarlo o no. Vale, en principio, como no se vincula ni. ni no se vincula Google Scholar con Orsin, pues no tiene tampoco mucho sentido, pero bueno, también lo podéis poner en algunos autores que lo hacen. Aquí importante, aquí tenéis la afiliación, normalmente la afiliación, lo primero que tenéis que poner es la Universidad de Granada. Es importante que pongáis la Universidad de Granada, porque Google Scholar después crea un encabezamiento único de la Universidad de Granada, donde aparecen todos los autores de la universidad, ahora lo veremos. Y podéis poner el departamento o el grupo al que pertenece. ¿vale? Yo pongo la Universidad de Granada, por ejemplo s 3 eh, o por ejemplo, yo lo suelo poner como está en varios sitios, como así, entre paréntesis, Media Lab, eh, S3Metri, S3Metri, IDPTO de información, ¿vale? El departamento da igual un poco como como lo queráis poner, pero en principio da igual, ¿vale? Con lo que se identificado, si queréis poner vuestro grupo de investigación, también vuestro grupo de investigación podéis disponer voy a darle a guardar fijaros aquí una de las cuestiones que ya que ya son interesantes como he puesto universidad de granada la universidad de granada fijaros aparecen subrayadas vale esto significa que cuando pinchamos aquí me aparecen todos los perfiles de la universidad de granada aquí los tenéis vale por tanto es importante que en este caso todos los todos los que hacéis de la Universidad de Granada, pongáis siempre Universidad de Granada para que, en la medida de lo posible, eh, visibilicemos la, la institución en esta, en esta plataforma. ¿Vale? Ahí veis que aparecen todas las investigadoras y aparecen ordenadas por, la, por el número de citas. Todas las investigadoras que se han dado de alta en Google escuela, han puesto Universidad de Granada y han verificado la cuenta como GoUGR. Esto es importante vale, porque es lo siguiente, pone dirección de correo verificada de GoUGR. Vosotros podéis daros de alta en Google Scholar con la cuenta que os dé la gana, con la cuenta propia de Gmail, ¿vale? No hace falta que sea Go, pero eso sí, tenéis que verificar vuestra cuenta de correo electrónico con una cuenta de la UGR. Fijaros que en todos los perfiles de la Universidad de Granada que nos encontramos, dirección de correo verificada en UGR, en UGR, en UGR. ¿Vale? Por tanto, lo importante en, esta, en este caso no es, con qué, con qué cuenta no hacemos la, el perfil, sino con qué cuenta verificamos eh, el perfil. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? Nosotros, hay muchos investigadores, por ejemplo, que nos dicen, oye, no aparezcan los rankings que hace la universidad. Y yo les suelo decir, no aparecen los rankings que hacemos la universidad de Google Escolar porque no ha verificado tu cuenta con un correo de la UGR. ¿Vale? O ha verificado tu cuenta con un correo de la universidad donde trabajaba anteriormente. ¿vale? Por tanto, es importante que y que, que siempre vuestras cuentas con, la, con el correo de la Universidad de Granada, ¿vale? Universidad de Granada y verificación con la Universidad de Granada. Fijaros, otra cuestión importante, importantísimo. Voy a cambiar un poco de cuenta para que lo veáis más claramente. Esta es mi cuenta normal de, esta la, es esta la que tengo yo la, la oficial, ¿vale? La que tengo, eh, la que presento mis currículum científicos este tipo. Bueno, Universidad de Granada, he puesto el Departamento de Información y Comunicación, esa transmite. Perfecto, verificado. Y fijaros, hay una cuestión importante que son este tipo de etiquetas. Este tipo de etiquetas, veis que también son enlaces, ¿vale? Y si pinchan en estos enlaces, te genera también, ¿vale? Otro ranking. Veis que te genera otro ranking. ¿Vale? Es importante, por tanto, si queréis figurar los rankings, que sepáis escoger la etiqueta adecuada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Por ejemplo, fijaros, yo he puesto aquí bibliometría, centrométrica, informetría Especial evaluación, hay que coger etiquetas que no sean ni demasiado amplias, ¿vale? Porque si yo pongo aquí, por ejemplo, voy a quitar algunas ciencias sociales, ¿vale? No tiene demasiado sentido, pero si aquí a ciencias sociales, ¿vale? Bueno, aquí sí aparecería, pero bueno, muy poca gente que lo ha utilizado, ¿vale? Pero bueno, no tiene demasiado sentido para hacer un ranking con esta gente que yo no conozco absolutamente de, de nada. ¿Vale? Una etiqueta que prácticamente no tiene sentido. Tener no nada que poner el campo genérico, sino vuestra, vuestra disciplina. Os recomiendo que pongáis la disciplina y después pequeños campos temáticos donde estéis trabajando. Pero aseguraros que los campos temáticos, las etiquetas las están utilizando la gente, ¿vale? Si yo pongo Informetri, esta etiqueta la está utilizando la gente. Además, yo conozco a estos investigadores, está aquí más el Scrony, el Feliz Moya, ¿vale? Los conozco a todos, perfecto. Esa etiqueta se la... Se, se, ...se le incluyo. Tienes que tener cuidado... ...de que la etiqueta no sea demasiado genérica... ...pero que tampoco sea demasiado específica. ¿Vale? Vamos a poner... ...o, o sea equivocada. Si yo, por ejemplo, pongo una etiqueta que sea... ...vamos a ver, aquí... ...Almetri... metri ¿vale? Una etiqueta, eso sería una etiqueta, ¿no? ¿Vale? Digo, ¿es que es mi campo? Sí, pero estoy yo solo... No tiene demasiado sentido. Habéis visto que la etiqueta level, eh, metric o metrico metric en este caso, eh, no la utiliza nadie. Por tanto, tampoco tiene sentido utilizar una etiqueta donde yo solo voy a figurar en ese ranking. ¿vale? Por tanto, hay que, que tener eh, cuidado a la hora de. Voy a cambiar la etiqueta. vale A la hora de. A la hora de configurar esta etiqueta. Estoy escuchando por ahí algún micrófono. Please, cortarlo. Vale, escuché poner un teclado vale, entonces tenéis que tener cuidado os bueno, podéis poner la etiqueta las que aparezcais vosotros solos, y seréis los primeros de ranking única pero también lo, los primeros vale importante también tenéis que tomar la decisión eh, de si incluir la etiqueta en español o en inglés vale eso es también bastante bastante importante eso ya depende un poco de, de la área en la que estáis del perfil en la que estáis si yo estoy publicando sistemáticamente eh, artículo científico en español, pues podría utilizar la, la etiqueta en español, ¿vale? Voy a venir aquí otra vez. Y si no utilizamos el inglés, eso ya depende un poco de, de la situación en la que encontréis. O por ejemplo, si me interesa aparecer en el ranking de indicadores biométrico a nivel nacional de la etiqueta de indicadores bibliométricos, pues me pongo esa etiqueta. Eso ya depende, ¿vale? Me poner por aquí alguna etiqueta para que lo veáis. Puedo poner aquí, por ejemplo, hacer diferente al anterior. Eh, indicadores bibliométricos en mi campo y tenéis que tener en cuenta que es limitado también el número de keyword que podéis poner ¿vale? y pongo aquí también bibliométric indicators bueno indicator vale aquí fijaros también tenéis la opción vale bueno ya hemos visto la afiliación tenéis que tener cuidado y poner el nombre bien de la universidad la área de interés también que tener cuidado verificar con apuntos gr y aquí también fijaros Aquí pone página principal. Aquí enlazamos con la página, eh, con la página personal nuestra o la página web donde aparezco nuestro, en, en mi grupo de investigación. Ya como vimos el curso de página web, aquí lo que tenéis que incluir es vuestra página web de go.gr, que fue la que vimos. Vamos a ver cómo. Yo estoy enlazando, como bien sabéis, eh, a mi página web, esta, a la de, a la que tengo aquí en, eh, en las cuentas de Go .gr ¿Vale? Bueno, pues la esta página, la incluyo y le digo guardar. ¿Vale? Y fijaros, Daniel Torres Salina, página principal y remite a la página principal, ¿vale? Por tanto, es perfecto porque en cuenta de Google UGR, al final acaba derivando a los usuarios que, que identifiquen mi perfil. Importante ahora, mira hay aquí un, un clic aquí, ¿eh? Esto pasa bastante cuando no hemos trabajado nunca con Google Escolar, pone hacer público mi perfil esto aparece sin clicar normalmente ¿eh? cuando abrimos tenéis que si queréis que el perfil sea público le dais a ser público esto implica vamos a hacer alguna prueba de buscar perfil eh, digo tengo para Salina si lo hago público vale mi perfil aparecerá aquí en el buscador vale veis que aparece pero si yo hubiera dejado este clic así no aparecería en el buscador. Igualmente, si nos vamos al genérico, veis que si yo lo tengo público, y me busco, Daniel Trasalina, me aparece aquí. Me veis que aparezco aquí en la parte superior. ¿Vale? Trasalina aparece aquí. Pero si hubiera, si lo tuviera así no aparecería, y así sí me aparece, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado, porque muchas veces cuando se abre el perfil, a, dice, pero es que no aparezca en Google Escola, y digo, Tiene la que de lo público, ¿vale? Por tanto tenés que hacer publico vuestro, vuestro perfil aquí os podéis poner la foto que os dé la gana vale a ver si me dejo algo vale la filación... Bueno, yo creo que más o menos explicado toda la parte esta eh, vale vamos a ponerlo así más cosas eh, vamos a ver ahora eh, cómo se añade nuevo nuevos artículos la verdad que Google Scholar lo ha hecho bastante bien y, en principio, si no tenéis una firma científica eh, demasiado común, por ejemplo, si te llama Antonio Gómez, pues, todo Antonio Gómez y todo Francisco García vais a tener bastante problemas para identificar vuestra producción, pero eso ya lo sabéis, porque ocurre lo mismo como la, que, que las bases de datos internacionales. Aquí, importante, aquí tenemos tres maneras de, de, de añadir artículos. Podemos añadir artículos por grupo, podemos añadir artículos de manera individual y podemos añadir artículos de manera manual, es decir, tecleando, ¿vale? Pero bueno, en un perfil vacío, aquí tenéis la opción de añadir artículos, lo doy aquí y fijaros le voy a, dar a añadir grupos de artículos, ¿vale? Cuando yo busco ahí, normalmente aquí, lo que tenéis que introducir, cuando queréis añadir grupos de artículos, lo normal es buscar a través de vuestro nombre, Daniel Torres Salinas, busco, ¿vale? Fijaros que Google... Ya me da diferentes, diferentes opciones, ¿vale? Por aquí, bueno, veo que hay muchas preguntas. ¿Hay algún problema? Vale, está por ahí mi colega Rubén, ¿no? Ah, ya está aquí Rubén respondiendo. Vale, pues si Rubén está por ahí, os pues ir respondiendo, ¿vale? Y después ya también yo al final de, del curso resuelvo algunas preguntillas. Eh, como iba comentando, artículo, Busco Daniel Torres Salinas y fijaros, ya me he dado opciones. Me da un grupo que dice, Daniel Torres Salinas, 308 artículos. ¿Vale? Y aquí fijaros, aquí hay un subgrupo que me dice, Daniel Torres Salinas, 11 artículos. Bueno, ¿por qué me dice esto? Porque hay artículos que tengo al indexado, donde aparezco indexado como DT Salina También el tío, el Google Scholar este, ha sido capaz de identificarlo. En cualquier caso, yo voy a añadir esto, vale le vamos a dar estos 308 y fijaros. Le voy a dar que seleccione todos los artículos y es bueno que vayáis revisando un poco los trabajos si son vuestros o no. En principio, los míos van a ser todos, porque yo tengo el nombre muy normalizado y además yo sé que ni ningún Daniel Torre vale Pero bueno, si yo me hubiera dado cuenta que están no los es míos, lo desclico y ya está. Y fijaros, eso del tirón, taca, taca aquí. Ya tengo, fijaros, 308 artículos incluidos. No son artículos, ya después explicaré que no son todos artículos, aquí no, no tengo 308 artículos, aquí todo lo que aparece son 308, eh, llamémosle materiales o, o artefactos digitales que yo tengo subido en los repositorios porque aquí también aparecen cursos aparecen todos mis informes, en fin, ya lo explicamos también en el anterior curso de los repositorios que yo intento subir todo a Digibook como Google Scholar trae todo a Digibook pues a mí me parece todo, todo todo aquí, ¿vale? Ahí, por ejemplo, vamos a ver si hay algún ejemplo por aquí por ahí sigo escuchando el micrófono por favor, cortadlo. Vale, pues bueno, aquí veis todo lo que he ido subiendo recientemente. ¿Vale? ¿Veis? pero Como comentaba, la mayor parte de estos son artículos, pero también tengo aquí subido un informe bibliométrico que hice para aquí, ¿vale? Para ARCUR. Ahí lo tengo también puesto. ¿Vale? También me aparece en Google Scholar. Esto es interesante y aquí tengo, por ejemplo, fijaros, preparación y elaboración de proyectos. Esto es un curso que dimos. También lo tengo subido y también aparece en el perfil. Esto es interesante porque de esta manera, si vosotros subís todos los repositorios, ¿qué pasa? que vaya a tener? O voy a poder recopilar las citas que hacen a este tipo de materiales. Imaginaros que este, este, este informe en el futuro, ¿vale? Está aquí, lo veis, está indexado en el repositorio de la universidad. Si en el futuro alguien, de la, alguien que haga un informe biométrico que un artículo científico, quiere citarlo por cualquier razón, ¿vale? Quiere citar este este informe. Como este informe está en el repositorio y está en el de Google Scholar, si, es, si este informe es citado, esta cita se recopilará por Google Scholar. ¿Vale? Por tanto, en mi perfil aparecen citas que reciben no solo mis publicaciones científicas, sino también las citas que reciben materiales como informes, presentaciones, etcétera ¿Vale? Por tanto, una forma de contribuir a nuestra visibilidad, ...y de contribuir a comente nuestro número de citas... ...nuestro perfil es evidentemente intentar poner... ...la mayor cantidad uh, de nuestro currículo científico... ...de nuestras publicaciones online... ...¿vale? Para que sean citadas... ...y esas citas además sean recopiladas. Bueno, bueno, entonces tenemos aquí que hemos visto... ...cómo añadir artículos por grupo. Voy a buscar, voy a mirar esto, ¿vale? Voy a hacer otra vez la búsqueda... ...porque había visto que había unos 11 artículos raros... Empiezo del principio, digo, en el salinas. Y aquí me aparecen estos artículos. Y digo, bueno, voy a revisar también este conjunto de artículos. Y digo, bibliometría, Daniel, digo, sí, estos son míos todos. Este es mío, este es mío, este es mío, perfecto, perfecto, todo es mío. Perfecto. por pues ese bloque del tirón para currículum currículo. Pues fijaros, prácticamente con la opción de añadir grupos de artículos, yo ya he completado mi currículum científico. Claro. Yo tengo nombre normalizado, llevo ya todos los artículos hasta último que habéis visto porque son de mis primeros artículos, donde todavía no he firmado normalizado. Pero yo firmo todo, Daniel Torre, Salinas, pues es muy fácil. Google, la lo tiene muy fácil. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Fijaros. ¿Qué pasa si yo no tengo un nombre tan fácil? Podéis añadir artículos de manera individual, ¿vale? Aquí lo que os recomiendo es que si veis que os falta algún artículo, yo está mirando... Y no me aparece le, eh, en Google Scholar el último artículo que, que publique. Voy a desconectar un poco. ¿Quién está hablando? Vamos a ver quién está hablando. Que me lo cargue. Yo, perdón. Venga, te perdono. Venga, aquí escuché el ruidillo ese y, y ya Bueno, no os no preocupéis que no, que no pase nada. Eh, mirad, eh, si veis que os falta algún artículo. Si veis que soy Antonio García y vaya a tardar muchísimo tiempo no identificar bien esos grupos, pues tenéis que ir ya los trabajos uno a uno. Pues vuestro currículum y lo buscáis a través de esta opción. Os voy a poner un ejemplo. Tenéis yo por aquí puesto algún ejemplillo. Eh, aquí no se ha puesto el enlace. A ver, bueno, le buscar aquí. Imaginaba. tengo yo aquí un artículo que encontré antes que no estaba indexado. Eh, no sé por qué, la verdad, no sé por qué no me aparece, porque el artículo está perfecto. Yo tengo este artículo y fijaros, este. Vale, este artículo, vamos a dar aquí a las cinco versiones. Tengo aquí un artículo, ¿vale? Se llama OpenAce, en metri ese lo, lo, lo, lo subimos al repositorio el otro día. Pero fijaros, ¿qué me está pasando aquí? Le, le he dado ordenar por año pero no encuentro ese artículo aquí. No sé por qué Google Scholar no soy capaz de identificarlo y dármelo, y dármelo en ese grupo de trabajo, eh, de trabajo que en esos grupos que hacía de mis trabajos científicos, en esos 308, en esos 11 documentos. ¿Vale? Pues bueno, da igual. Como tengo fichado y me he identificado que no está, copio el título, ¿vale? le doy al más y le doy a esta opción añadir artículo. Y aquí le digo, búscame ese artículo. Y veis, me sale. Ah, no, me dice que está en el perfil, pero no ha salido. Mm, bueno, me sale aquí de aquí. Podréis seleccionar, ¿vale? Y añadirlo directamente. Me sale que está en el perfil, pero no lo veo. Vale, pero bueno, vaya añadiendo de, de esa manera. Por ejemplo, vamos a poner solo COVID-19 fuera este el artículo, simplemente le, le daría aquí, ¿vale? Y aquí, y me lo añadiría directamente. Ap me aparece ya aquí añadido. ¿Y dónde está? Bueno, se equivoca porque no lo tengo añadido. Oh, oh, oh. Ah, aquí está. Ha ah, sido sí, error mío, sí lo tenía añadido, ¿veis? Aquí lo tenía ya, por eso no podía clicarlo. Pero bueno, habéis visto cómo se añade, ¿no? Es bastante fácil añadir artículos. Claro, el problema, ya os digo, esta nueva opción la utilizamos normalmente ahora la recomendamos cuando en esta opción de grupos de artículos os genera unos grupos sucios que no son muy correctos. Como va a ocurrir cuando tenéis un nombre eh, común. Si tenéis nombre común, tendréis que coger otro currículum y añadir artículos. ¿vale? Importante también, podéis añadir artículos manualmente. Yo no, yo no me he puesto nunca a añadir artículos manualmente, ¿vale? Pero imaginaros que queréis que a lo mejor tenéis 10 trabajos científicos porque y estudiante de, de posgrado, estoy haciendo la tesis, todavía no tenéis mucha producción científica. Tenéis 5 o 6 artículos y habéis hecho 5 o 6 artículos y la conferencia o el capítulo o la patente o lo que sea no aparece en Google Scholar. Y os interesa que como tenéis poco os aparezca además esos artículos que me están interesados en Google Scholar. Simplemente rellenáis llenéis vuestros campos. ¿Vale? Y ahora aparecería también en, incluido el, el perfil, bueno por ahí de, de, de veranda. ¿vale? Yo no utilizo esa opción, la verdad, porque precisamente una de las opciones que tiene Google Scholar, más interesante es que no tienes que editar tanto ni hacer tanto trabajo manual, pero entiendo que si tienes pocos artículos y vas a utilizar Google Scholar para pedir un proyecto, para preparar la curie para lo que sea... ...o interesa que aparezcan eh, todos los trabajos. Pero, bueno, tenéis opción de añadir manualmente. Importante, vamos a ver que tiene por aquí algún comentario. Vale. Eh, claro, aquí, ¿qué pasa? Si yo no hago una política sistemática... ...de subir trabajos científicos a repositorios... ...pues no hay ningún trabajo científico mío... ...indexado en Google Scholar... Es decir, para que tengamos un perfil de Google Scholar completo y que abarque toda la información científica, previamente tengo que haber hecho todo ese trabajo previo de subir todo mi repositorio. Para la gente que tenga ahí un currículum más extenso, o que lleváis ya un año en la, en la academia, es verdad que si, por ejemplo, lleváis ya 20 años de carrera científica, los de los últimos años, 15 años, va a salir completo, pero al inicio de vuestra carrera científica no estar en Google Scholar porque en aquella época todavía no existían los repositorios, ni la revista electrónica, ¿vale? Entonces, pues bueno, os recomiendo que si queréis que esté vuestro currículum tendréis que hacer una indexación a los repositorios o una subida de vuestros trabajos científicos retrospectiva. Es decir, todo lo que no esté en internet o pues en los repositorios actualmente de vuestro, de vuestro currículo tendréis que ir subiendo. ¿Vale? Eso es un poco laborioso, pero deberíais hacerlo. ¿Vale? Sobre todo porque veréis cómo se aumenta significativamente vuestro, vuestro número de citas. Bueno, aquí ya tengo mis datos. Aquí ya tengo también... ...que tenemos por aquí eh, todos los trabajos cargados, ¿vale? ¿Qué nos queda? Fijaros, si que nos queda también la opción, podemos añadir aquí los... los, los ¿vale? eh, ...podemos añadir los, los, los coautores De la misma manera, ¿vale? Fijaros que aquí me aparecen todas las personas que... ...que han firmado trabajos científicos y que además... ...tienen el perfil abierto en Google Escola, ¿vale? Pues aquí, igual... Ah, mira, ¿os acordáis que os dije que mucha gente pone el tema del Orsi en eh, su nombre. Pues aquí tenemos al director de la revista, profesor de la información, lo vais aquí, Tomás Valle, y ahora si ha decidido, por ejemplo, poner su Orsi, ¿vale? Aquí. Eso lo podéis hacer también, ¿eh? Bueno, pues aquí aparecen todas las personas con las que he firmado algún trabajo científico además tienen perfil en Google Scholar. Lo mismo que el otro. Gen, Elia, María, ¿vale? Si hay alguna María, si hay alguno que no ha firmado trabajo, pues no le dais vale taca Y estos tra estos, estas personas que han firmado trabajos científicos conmigo aparecen aquí, como veis, en la zona inferior. Si les doy a editar, ¿vale? Para tener ¿Qué ocurre? Puede ser que en ocasiones hay gente que no veo. Si me mira aquí, a, por ejemplo, a Nicolás. Eh, Nicolás Robinson. Nicolás, si con este firmo yo, aquí lo tengo. vale Con Nico tengo yo trabajo. ¿Vale? Pues le doy aquí, taca, taca, y por aquí aparecerá, y aquí tenéis a Nico, ¿vale? Por tanto, veis que es interesante porque ya tenemos todos los datos de nuestra afiliación, todas nuestras publicaciones y todos nuestros coautores. O sea, que nos da una información bastante, bastante relevante. ¿Y qué más cosas os explico? Bueno, habéis visto que es muy fácil añadir, añadir registro. Esto no tiene pérdida, tenéis un botón, ¿Vale? Importante, sí, se me pasaba esto. ¿Qué pone aquí? Configurar las actualizaciones, ¿eh? Configurar las actualizaciones, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, eh, cuando yo subo un artículo científico a un repositorio, o Google Scholar, por ejemplo, publicado en una revista electrónica, y Google Scholar interesa ese trabajo, si detecta que tú tienes un perfil y detecta tu nombre, pues te manda un mensaje, ¿vale? A tu cuenta de correo, como lo tengo yo aquí configurado, y te dicen, hemos detectado que este trabajo científico es suyo, lo quiere incluir en su perfil. Tú le das así y lo incluye en tu perfil. vale Yo lo no tengo esto configurado como no actualizar mi perfil automáticamente. Enviarme un correo un mensaje de correo electrónico para revisar y confirmar la actualización. Yo os recomiendo este, vale porque así puedo verificar exactamente qué es lo que se está incluyendo en mi perfil. vale Veréis que si subí a algún repositorio, a, las 3 o 4, a los 3 o 4 días llegará un mensaje diciendo, hemos, hemos detectado este trabajo, lo quiere incluir. Lo mira, pla, acepta y lo incluye. Aquí pone también que podéis aquí actualizar el perfil de manera automática. ¿vale? Pero esto no lo, pone Google ahí que ha recomendado. Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque normalmente vamos, lo que va a ocurrir va a ser esto. Eh, vamos a crear nuestro perfil académico y nos vamos a olvidar hasta que, hasta que nos dé otra vez por actualizarlo. ¿vale? Y Google va a estar ahí metiendo artículos como le da la gana. Ya os digo, esto depende mucho del nombre del autor que tengamos. Si me llaman director Rosalina, probablemente, casi siempre aceptará, pero si soy Antonio Gómez, eh, muy probablemente nos meta artículos que no tienen que ver con, no, con nuestra investigación o que no son nuestros, ¿vale? Y, por tanto, vamos a estar alimentando perfiles incorrectos o perfiles con información eh, que, no, que, no es, que no es pertinente, con la información de otros autores. Y eso va a alterar nuestras estadísticas y eso va a dar una imagen de, de nuestro perfil. Yo prefiero esta, ¿vale?, que tampoco publicamos tanto y lo que publicamos lo vamos verificando y lo vamos incluyendo, ¿vale? Porque ya me he encontrado muchos casos aquí en los OGR de Profe que saben de su perfil, lo dejan 6 y 7 meses y el perfil este se va alimentando y se convierte en un monstruo horrible con un trabajo incorrecto. ¿Vale? Bueno, pues eso es un poco también lo, lo que tenéis que, que tener en cuenta. Esto habéis visto, esto de la actualización está aquí, en artículo, ¿Vale? configuraciones de los, de los artículos. Voy a aprovechar para enviar la firmica, ¿vale? Que podéis ir firmando mientras. Espero que funcione. ¿Vale? Esto es Google scholar Google scholar enviar. Vale, pues lo mando por aquí, ¿vale? Eso por ahí, eso por ahí, eso por ahí. Vale, la firma le vais dando un vistacillo, lo vais firmando. Vale, bueno, pues habéis visto que realmente es una tontería eh, lo, de, lo de Google Scholar, digamos, la gestión. una tontería, bastante es bastante fácil la, la gestión, no tenemos más que dos botones. ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo se firma, Daniel? Dime, Alberto. que cómo se firma? ¿Cómo se firma el qué? Pues la el el la clase. Ah, nada, pincha ahí en el, el, el, el enlace y rellena el formulario, ¿vale? Pero no te preocupes, eso es para dar un certificado, ¿no? No tiene más, no te preocupes, ¿vale? Pero bueno, pincha ahí en el enlace y rellena el formulario. Bueno, aquí ahora lo que lo que tenemos, a lo que voy a explicar un poquito la, la, la, las, las dos opciones de, de, de edición. Fijaros, los trabajos se pueden editar. Aquí tenemos, ¿vale? Una opción que es la papelera. Para editar trabajos... Antes de la papelera, para editar trabajo, ¿qué tenéis que hacer? Seleccionarlo. He seleccionado un trabajo, ¿vale? Y fijaros, con los trabajos podemos hacer tres operaciones básicas. Combinar, eliminar y exportar. Ahora veremos los de, lo de exportar, que quizás sea lo, lo, lo más interesante. Vale, vamos a empezar con lo más fácil. Yo tengo un trabajo en mi perfil, que no es mío, digo, no lo he escrito yo, ¿eh? Vale, selecciono y elimino. Me he equivocado y no quería eliminarlo. Me voy a la papelera. Y aquí lo tengo. ¿Vale? Este era mío. ¿Vale? Restaurar. Restauro. No bueno, tiene mayor problema. ¿Vale? He visto. Selecciono, elimino y la eliminación se queda en la papelera almacenada. Estupendo. Ahora hay una opción muy interesante. Fíjate. Selecciono un trabajo Tienes eh, que aprender un poco también a mantener la limpieza de vuestro perfil. Mediante la combinación de trabajos, porque Google Scholar eh, habéis visto que, como toma trabajo de diferentes fuentes, puede confundirlo y pensar que son trabajos, un mismo trabajo, son trabajos diferentes. Por ejemplo, si lo hemos subido a diferentes repositorios y no me equivocar el título, puede considerar que son diferentes, pero lo mismo son el mismo trabajo. O puede haber un trabajo que yo he publicado como preprint y después ha salido con art como artículo. Yo puedo unificar esos dos trabajos en un único encabezamiento. Voy a poner un ejemplo para que lo veáis con claridad. Tengo este trabajo. Almetri, vamos oh, a verlo, aquí tenéis la fichica del trabajo. Almetri, New Indicator for Scientific Communication, igual 2.0, perfecto. Eh, tenemos aquí que este trabajo ha sido subido a un repositorio. Muy bien, muy bien, ha sido subido a un repositorio. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Ah, fijaros, tengo otra versión de este artículo, ¿vale? Que se llama Almetri, nuevos indicadores para la Comunicación Científica, la web 2.0. ¿Qué ocurre? Que esta es la versión ya... De la revista, de la revista Comunicar, esta versión es posterior, eh, primero lo subí al repositorio, y esta es la versión que se publicó en la revista científica. Y digo leche, parece que tengo los trabajos, pero es el mismo realmente. Entonces, fijaros, si tú seleccionas esta metri y selecciona este, ¿vale? Lo tenéis bastante fácil, porque lo selecciono los dos y le doy a combinar, fijaros. Combino. Y fijaros, cuando combinamos lo que va a hacer va a ser crear una única ficha para ese trabajo. Y lo primero que tenéis que hacer es escoger la versión que vosotros queréis que encabece o que represente ese artículo. Yo me voy a quedar con esta, ¿vale? Con la de la revista. Con, o esta que tenemos también Me quedo a con esta. Le ¿vale? digo a combinar. Y fijaros lo que ocurre ahora. Combino, ¿vale? Y. Este artículo, aquí me queda con esta forma, con la inglesa, me aparece primero, y me ha combinado también las citas, pero me aparece aquí con un asterisco. Con un asterisco. Este asterisco le está diciendo al lector de mi perfil que esa, estas citas corresponden a citas que han recibido un mismo artículo con dos versiones. ¿vale? Y además, fijaros, podemos mejorar un poco porque la... Google nos deja aquí editar un poco y poner algunos datos, ¿vale? ¿Veis que aquí podemos poner la referencia correcta, ¿vale? O corregir, si se nos olvidó algún motor o lo que sea. Y aquí aparecen los dos artículos científicos que forman, forman parte. Si después queremos eliminar o lo que sea, pues lo vamos quitando también, ¿vale? Eliminar este artículo, eliminar la combinación de este artículo y añadir a mi perfil como una otra diferente. En fin, ya podemos hacer varias, o volverlo a su estado original que los que estaban divididos, unificarlos o eliminarlos directamente. Por tanto, os tenéis que dedicar a aquellos que tengan muchas publicaciones a esta labor un poco de, de, de combinación. Es importante esto. Es importante porque eh, si tenemos un artículo, vamos a ver, por ejemplo, si tengo otro, otro ejemplo. Vamos a ver. Bueno, no, voy a, no he preparado ninguno. Bueno. Es, igual, es importante que lo tengáis porque eh, os va a unificar todas las citas de vuestros paper en, un, en una nueva en entrada. Y así no estaréis perdiendo todo, todo el rato todo el rato citas, ¿vale? Por tanto, es una ocasión que tenéis que trabajar bastante en la combinación de artículos. Ya la habéis visto, al principio no la vais a ver porque tenéis que seleccionar y combinarlo, ¿vale? Muy bien, entonces habéis visto que la edición del artículo es bastante... ...bastante bastante fácil... ...no tiene más problemas... ...eliminación y combinación... ...os voy a enseñar ahora... ...para ir acabando... ...son las 12 menos 10... ...sí, me da tiempo a explicarlo, ¿vale? ...os he puesto aquí un apartadico... ...que se llama... ...Google Scholar... ...como gestor... ...curricular... y realmente... ...muchos de vosotros... ...de vosotros no queréis complicaros la vida... ...con la página web... ...y ...y toda la historia... ...y todas las plataformas... ...con las que nos estamos bombardeando continuamente... Podría pues optar perfectamente por decir, mira, yo voy a tener, voy a currármelo mucho mi perfil de Google Scholar, porque además eh, me da la cita y es, un, es el perfil más conocido en el mundo académico, pero voy a currar muchísimo, voy a subir mis registros, voy a reañadir registros manualmente, voy a combinar bien mis registros para que aparezca bien encabezado... ¿Vale? Voy a subir las cosas al repositorio para que constantemente se me, se me agreguen. Es una decisión que tomáis y me parecería perfecto. Me parecería además una opción bastante lógica, cobarra bastante bastante trabajo. Tener Google Scholar como vuestro currículo científico, como eh, vuestro currículo científico público. Y además, fijaros, aquí en Google Scholar he puesto aquí que podéis exportar vuestros trabajos fuera de Google Scholar. ¿vale? O sea, que vaya a tener, digamos, todos vuestros trabajos aquí y voy a poder trabajar con ellos en Excel o en CSV, en Bixte o en otro formato. Fijaros, importante, mirad, si yo selecciono todos los trabajos, ahí, tengo, habéis visto, he seleccionado todos mis trabajos y digo, todo, he seleccionado todos, vamos a seleccionar más. Ahí, vamos a coger un poquitos más. Bien. Vamos a tener que ir para abajo, vamos a ir diciendo lo que vaya mostrando, mostrar más, muéstrame más. Bueno, me voy a coger hasta ahí mismo, venga, hasta 2017, 2016. Les digo que lo seleccione. ¿Vale? Ahora, acá le tenéis que ir dando hacia abajo, ¿vale? Como habéis visto, para que se despliegue los trabajos y podamos seleccionar todo. Bueno, ya les no seleccionó sé los cuantos. Fijaros, este fichero... Mola mucho porque si le doy aquí a exportar Google me va a permitir exportar la varios formatos. Hoy vamos a ver solo dos. Lo puedo exportar, por ejemplo, aquí a CSV y decir exportar solo artículos seleccionados. ¿Vale? Podéis exportar todos, pero yo solo quiero estar seleccionado. Le doy a exportar, ¿vale? Y fíjate qué maravilloso. Oh, ha dado un error. Vaya hombre. Vaya, vamos a probar con todo. Bueno, he probado con todo y si me deja exportarlo, ¿vale? Aquí voy a poner yo el artículo. Artículo. Vale. Ahí en el escritorio me lo guardo. ¿Vale? Vamos a abrirlo en Excel y fijaros. Todos los artículos. Y lo tengo, al mover el escritorio, todos los trabajos de Google Scholar. Lo tengo aquí, aquí tenéis el asistente de importación, ¿vale? Delimitado, recordad, delimitado por coma. ¿Veis que le he dado aquí, aquí están los trabajos, lo veis aquí en esta zona, y le he dado delimitado por coma. ¿Veis? Y funciona de la leche. Autores, ¿vale? El título. Bien, le doy a finalizar. Y aquí tengo, fijaros, todos mis trabajos. Vale, aquí tengo todos mis trabajos. Vale, bueno, esto te puede venir bien si queréis hacer un grafiquito, yo qué sé, como puesto ahí en el guión. Queréis hacer un gráfico de vuestra producción científica para incluirlo en vuestro currículum, en un informe que está diciendo de vuestro currículum, para lo podéis incluir. Vamos a poner aquí, y le voy a poner que me cuente los títulos por año, vale, pues aquí tenéis una contabilización de todos mis trabajos. Es importante porque, fijaros, ¿no habéis dado cuenta de una cosa? Estos canallas de Google Scholar, fijaros, no nos ponen el número de trabajo a ningún lado, ¿eh? No nos ponen el número de trabajo a ningún lado. La podemos calcular, os acordé de Pablo y la podemos calcular por ahí, pero aquí no nos lo pone, ¿vale? Entonces, no tenemos indicadores, pero fijaros, si combinamos esta columna con esta columnica, pues podemos sacar el número de trabajo y el número de citas que tenemos. Bueno, lo importante es que habéis visto yo puedo seleccionar todos mis trabajos científicos, mi currículum y exportarlo a ASER. Lo que hagamos con el ASER, pues bueno, ya depende un poco de lo que de lo que quería hacer. Pues aquí hay un ejemplo para hacer una tablica de los trabajos que publicamos, de los trabajos que se publica publicamos manualmente, por ejemplo. Os Voy a enseñar alguna opción más interesante, ¿vale? Habéis visto que puedo, vale, exportar, pero el formato bueno, este, fijaros, big text. Puedo exportar aquí, le voy a decir que me exporte, Imagino que me da la ropa, le voy a decir que me lo exporte en test todo mi artículo. Exporto. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un ficherico ¿vale? en el formato mister ¿vale? Fijaos, esto también es interesante, lo vamos a copiar. Bueno, lo voy a guardar como texto directamente, pero bueno, ya lo copio. Lo voy a copiar este fichero, ¿vale? Ahora Copiado. Voy a llevar aquí a un blog de... Abrirlo un nuevo, un blog de notas. Me lo guardo. Y digo, guardar como... Dani, Dani, Dani, en el escritorio... La verdad, Dani, big, big... CV, ¿vale? ¿vale? Ahí tengo mi currículum en formato lista ¿Qué pasa con esto? Pues fijaros. Una opción que a mí me gusta mucho es que lo podemos importar a soltero o a cualquier... ¿vale? software de referencia de biografía, tengo aquí sotero con en el otro día para una clase con los niños de grado y tengo aquí sotero ¿vale? vale, pues digo, importar importar, fijaros, bit text. ¿vale? Ahí, ahí lo tenéis, ¿vale? archivo BigTex, me voy aquí Dani BigTex, bueno, he puesto con X aquí, ¿vale? importo y fijaros, aquí tengo ¿qué es lo que tengo? mi currículo científico Aquí en Sotero. Ah, estupendo. Aquí lo tengo, ¿vale? Y digo yo aquí ahora, por ejemplo, una nueva circulación, que es currículum para proyecto de la Caixa. Y digo, ¿qué publicaciones le voy a mandar a esta gente de la Caixa? Le voy a mandar esta. Le voy a mandar esta. Vamos a mandar, por ejemplo, alguna y esta, ¿vale? Imaginar. le doy aquí. Y rápidamente podéis generar, bueno, ya sabéis, ya enseñaron por aquí a Javi como cómo crear la, la bibliografía, pero habéis visto que lo único que quería es enseñaros, ¿vale? Bueno, aquí yo lo he copiado aquí, ¿vale? En vista Lo fijaros. Bueno, aquí estoy utilizando otra referencia, pero hay veces... Ya tengo que poner 20 o 30 referencias en nuestro currículum aquí rápidamente con esta herramienta puedo generar como sabéis la ya conocéis las funcionalidades que tiene este tipo de gestor de referencias micrográficas distintos tipos de normas etcétera vale pues bueno aquí tenéis vuestro currículum y podéis gestionarlo de una manera bastante bastante rápida eso está bastante bastante bastante bien vale porque va a permitir sacar vuestros registros sobre todo aquellos que trabajáis con el perfil tengáis tenéis olímpico reutilizarlo y tenerlo ahí cargado pero fijaros, además, ese mismo fichero vista. Voy a generar un fichero vista, fijaros, este. Con un único registro, ¿vale? que va por ahí haciendo el cabra? Le tengo aquí el vista del que se esté con un único registro, ¿vale? Con uno solo, ¿vale? Porque solo quiero hacer una prueba. Fijaros. Eh, cuando tenemos un único registro, fijaros, lo que quiero, no un único registro, lo que quiero importar, ¿vale? Ahora, ya conocéis todo, el maravilloso mundo, que se lo explicaré algún día, ¿vale? Le voy a matar en la agenda porque esto lo, lo a explicar los cursos. No, aquí está el editor de la de CVN de la FESIP. No, ¿cómo era esto? Aquí. Vale, bueno, aquí tenía el editor de, de, de la FESIP, ¿vale? Ah, no, no tiene nada, el editor que todo todo... Todas y todas tenéis para gestionar vuestro currículum científico, pero muchas veces uno de los problemas principales que tenemos, una de, de las cosas maravillosas que tenemos que hacer, es gestionar nuestro CVN. ¿vale? Gracias al formato BigTest, al formato este podemos importar y trasladar registros de un sitio a otro. Y en este caso, como habéis visto, he importado registros de Google Scholar en formato BigTest y ahora me lo voy a importar aquí al editor de la, de la FESIC, ¿vale? Tengo aquí, por ejemplo, actividad científica y tecnológica, y le voy a decir, fijaros, aquí, importar. Ahí, ¿eh? visto que he utilizado? vista lo tenéis aquí, ¿vale? Selecciono el archivo, voy a coger este donde he emitido un único registro. Eh, vista único, este, ¿vale? Fijaros. Aceptar. ¿Vale? Este es el artículo, una mirada, no sabe bien los caracteres vale pero bueno eso es lo, no es problema si tiene que tener bien configurado el formato selecciona oh, ya lo he hecho mal perdón importar vale le damos aquí a, al formato de selecciono el archivo acepto le doy a seleccionar el artículo añadir este es una una mirada alternativa vale y una mirada alternativa con cositas raras al título, ¿vale? Y nos dice que, fijaros, se ha importado un registro correctamente. Pues aquí lo tenéis, este registro que yo he importado de la base de datos, ¿vale? Hay algunos problemas, pero bueno, aquí con las tiras y eso, ya sabéis. ¿Vale? Pero bueno, habéis visto que es bastante fácil importar. Imaginaros que si tenéis todo el currículum, todos los archivos, si hubiera cogido eh, el fichero original, este con todos los trabajos, ¿Dónde está? Por aquí. Vamos a ver. Aquí. ¿Viste? se si hubiera cogido el otro con todos los trabajos. Igualmente los puedo importar. Puedo importar absolutamente todos los trabajos que tengo en Google Scholar. Ahí seleccionado, aceptar. Vale, nos dice cargando. Y aquí nos sale. A ver si funciona. ¿Vale? Fijaros, todos los trabajos que tengo en Google Scholar están aquí. Yo puedo decirle, quiero subir este, quiero subir este, quiero subir el otro, el otro, el otro, ¿vale? Y le doy a aceptar, le daría a aceptar, ¿vale? Aquí a añadir y se me incluiría. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues bueno, que lo tengo subido en el editor del ACSI. ¿vale? Y si lo tengo subido en el editor del ACSI, puedo generar aquí el dichoso. CVN, ¿Vale? Podría generar un subvenio rápidamente con todos los registros que tengo en Google. Scholar. A ver si se genera. Bueno, esto da igual que se genere o no, porque no nos interesaba. Yo lo que quería enseñaros con esto era simplemente que vierais cómo si os curráis un poquito y mantenéis un perfil bastante chulo, sobre todo muchos de vosotros y vosotras que estáis empezando ahora y que todavía no tenéis mucho currículum, y esto no es algo tedioso, que pueda llevar días, ¿vale? Es que desde el principio lo tengáis todo bien. Eh, nosotros lo llevamos los, los profesionales, los que nos dedicamos esto de la información, bien curado, o lo llama curación de contenido, ¿vale? Que lo tengáis el perfil perfectamente editado, con los trabajos perfectamente descritos, con todos vuestros trabajos, porque eso va a facilitar, como habéis visto, que para aportar los sotero a un Excel, o incluso, como habéis visto, que podamos incluirlo aquí en. Eh, eh, en la FESI, en el editor de la FESI, y gracias al editor de la FESI podamos generar eh, eh, un CVN con los registros de, de Google Scholar. Que ahora parece parecerá trivial, pero cuando pase vuestra cuando vaya, vaya avanzando vuestra vida académica y estén cada mes pidiendo un CVN, y no sepáis cuál es, en fin, y tengáis, y tengáis que actualizarlo, voy a ver que esto va a facilitar bastante bastante la vida también me interesa que veáis también o que os metéis en la cabeza cómo estas plataformas no son plataformas ya cerradas sino que podemos ir intercambiando constantemente o nos permiten todas estas plataformas intercambiar información que nos van a ahorrar muchísimos procedimientos de, de carga he puesto por aquí algunos últimos comentarios vale tener cuidado con el perfil importante eh, tener cuidado porque pues, algún ejemplo yo, porque Vámonos aquí, porque, por ejemplo, aquí tenemos Universidad de Granada. Antonio, perfecto, perfecto. Pero yo veo, por ejemplo, algunos perfiles, ¿vale? Y digo, 26.000 citas, este perfil. ¿Vale? Y digo, fijaros, aquí me encuentro y digo, vamos a ver. Claro, yo conozco a todo el mundo, estoy trabajando en el Vicerrectorado, Yo miro los perfiles y digo, este, qué, este señor que pinta aquí. Bueno, fijaros, mira, me encuentro aquí y digo, Física, reumatología, física, normales, educación, farmacología, petróleo, tendencia artificial, en fin, veo cosillas que no cuadran mucho, ¿vale? O trabajos que no tienen que, o no tienen una relación unos con otros. Rápidamente, fijaros, este, ahora, esto, en fin, eh, medicina clínica, trabajo de todo tipo y claramente lo que está ocurriendo aquí es que esta persona tiene el perfil incorrecto. Vale, tiene un perfil incorrecto, pero es que además es muy fácil detectar este perfil incorrecto. No le estará limpiando y se le van agregando aquí, trabajo, trabajo, trabajo, hasta convertirse, aquí fijaros, parece que uno de los investigadores más ha citado de la universidad, pero realmente no lo es, porque su perfil es, es, es, falso, es falso, ¿vale? Pero eso nos pasa bastante, ¿vale? Que detectamos eh, perfiles que no están bien o, o no, no son reales, ¿vale? No les fijaron, este no lo tiene fichado, está es nuevo, dice César Martín, fijaros si es fácil, digo, eh, es César, eh, digo, educación, educación no formal, organización escolar, y digo, bueno, con eso es k y 26.000 citas, también te tener el perfil de César y, evidentemente, un perfil que tiene mal. No, aquí no estamos diciendo ni que esté mintiendo, simplemente es un perfil que no ha gestionado bien, la ha hecho público, tienes que hacer público tu perfil cuando estén los datos correctos. ¿Vale? Y tienes que intentar evitar que ocurra este tipo de situaciones. Fijaros aquí en industrial comercial training. Vale, aquí también física, oncology. En fin, un caos que no tiene sin sentido. Vale, esto intentar evitarlo. También le puede estar pasando a esta persona que ha puesto actualizar automáticamente el perfil. Lleva tres o cuatro años eh, sin revisar el perfil de Google Scholar y pla, pla, pla, pla, le está metiendo artículos y artículos. Vale, tiene que evitar eso. Otro de los problemas fundamentales que nos encontramos, ¿vale? En Google Scholar hay gente, por ejemplo, que ha escrito el capítulo de un libro y en vez vale, de incluir el capítulo exclusivamente como referencia en su perfil de Google Scholar incluye todo el libro. Dice, no, es que yo tengo un capítulo en ese libro. Ya, pero usted está metiendo un capítulo un libro que no es suyo y además todas las citas que está recibiendo ese libro le están contabilizando en su perfil. Para vale, eso también intentar evitarlo. Eso nos pasó también, por ejemplo, con los procedimientos ¿Vale? Es muy fácil de una proceedings de un PDF coger las páginas nuestras, recortarle, subirla al repositorio. ¿Vale? No dejar, no incluir los proceedings que están publicados por la, por la asociación y la incluimos en nuestro currículum, en nuestro perfil. ¿Vale? No hagáis eso, incluir las partes que os correspondan. ¿Vale? Después también, ¿qué detectamos también? Eh, hay gente también que intenta un poco eh, manipular o, o cambiar los indicadores de, de su perfil. La forma más fácil de, de alterar lo, lo, los perfiles de Google Scholar es subiendo preprint a los repositorios. ¿Vale? Yo subo un preprint de un material docente mío y además cito todos mis artículos científicos. Si yo subo un material docente y pongo 20 citas, 20 trabajos míos, pues mi perfil simplemente me necesita. Hay gente sistemáticamente que se dedica a subir preprint citando toda su bibliografía científica. Lo que infla de manera brutal la cifra. Intenta evitar eso, porque eso también lo detectamos los que dedicamos a las cuestiones de, de, de evaluación científica. Por último, eh, quiero dar el mensaje que os doy siempre, que ya me lo habéis escuchado mil veces, pero lo, lo repito una vez, una vez más. ¿Cuál es la manera de mejorar mi perfil científico en Google Scholar? Intentar subir todas mis publicaciones científicas e intentar los que vayáis a hacerlo ahora, hacer una subida retrospectiva de vuestros trabajos a repositorio, es decir, ir a vuestro ordenador, rescatar todos los congresos, rescatar la materia docente que queréis compartir, vuestras publicaciones y subirlas al repositorio de, de la universidad. De esa manera, todo eso que habéis subido está ingresado ahí un poco, este, un poco no está ingresado del todo en, en Google Escolar. ¿vale? Y bueno, pues un poco lo que os que quería contar. Voy a dar un vistacillo por aquí al chat, no sé cómo habrá ido, vale, tenéis muchas preguntas. Dani, yo algunas se la he respondido, si quieres te digo yo algunas. que se han quedado sí, por ahí. Sí, se me... si se me, me pone el día, pues la respondemos ahí entre los dos y, y si alguien tiene alguna pregunta más, pues que, que, que nos la haga. Vale. Muchos de ustedes preguntaban sobre qué tipo de materiales pueden subir al perfil vale yo solo lo he comentado ya alguna vez pero, pero lo explico porque eso eso es, es importante yo subo absolutamente absolutamente todo vale casi todo vamos a buscar vamos a buscarme eh, daniel torresalina vale por aquí mi perfil vale vamos a verlo eh, ordeno por año vamos ¿no? a que fijaros lo he comentado que subo artículos de revistas científicas que me dejan subir preprim, Vale, fijaros. Esto que estáis viendo aquí. Vamos a ir viendo para que veáis que podéis subir todo. Todo lo que queréis enseñar, todo lo que queréis mostrar. Pero en la medida posible tendréis que ser generosos e intentar eh, subir todo. Yo subo absolutamente todo, ¿vale? Porque, porque, porque sí, porque me aumenta bastante la visibilidad si tenemos el mayor número de materiales online. Fijaros en este, este que es. An alternative analysis. Vale, perfecto. Y esto está subido en el repositorio en archive Perfecto. Vamos a ver qué es. Aquí lo tenemos, ¿vale? ¿vale? Fijaros, es un artículo que se llama Una mirada alternativa a la producción científica de la sociología española, que nos dice la almétrica. Y fijaros, que pone aquí capítulo aceptado para su publicación en una monografía de la editorial CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Vale? Esto es un capítulo de libro. Muchas me preguntan, pero es que la revista es muy fácil, solo podemos subir, pero ¿y los capítulos, también podéis subirlos sin ningún tipo de problema. ¿Qué hice yo? Me, me pidieron un capítulo, estos señores de la editorial CIS, y cuando tu, lo tuve listo le dije, oye, Manolo, eh, ¿o importa que suba el capítulo al repositorio? No, haz lo que te dé la gana. Perfecto, le, lo puse en conocimiento, yo sé que puedo subirlo, si tiene ningún problema, y más en una editorial pública como es el CIS. ¿Vale? Pero bueno, le pedí permiso por referencia a, a mi colega Manuel. ¿Puedo subirlo? Perfecto. Pues un capítulo, ahí lo tenéis. ¿Vale? Ya está, fijaros que es que un capítulo de, de, de libro. Este capítulo de libro está subido el 3 de abril. El capítulo, el libro se publicará probablemente para agosto o septiembre. Hombre, fijaros si he adelantado ya. Eh, a la gente de, de, de, de esta obra, vale, esto ya está fijaros la, la ventaja que lleva ya si alguien si alguien busca escola aquí claro sociología ya aparece aquí mi trabajo vale ya está posicionado en este contexto, acá la aplicación a las, a las asociaciones españolas de la aritmética, una cosita muy básica, ¿no? Pero fijaros, ya está posicionado. ¿Qué ganáis entonces con Scholar? Ganáis posicionamiento y anticipación, porque ya sabéis que muchas veces las editoriales tardan en siglos en publicar las cosas. Bueno, mi artículo ya está ahí, ¿vale? Por tanto, artículo capítulos capítulo de libro, lo podéis subir. Os he dicho antes, vamos viendo alguna cosa más. Mira, este no es el mío, ¿vale? Ese artículo no es el mío. No es mío. Pues, taca-taca, elimino. Hasta luego. Mirad, ¿esto qué es? ¿Qué nariz es esto? ¿Esto qué es? Esto simplemente, ¿vale? Veis que preparación y elaboración, esto te lo de alguna. Este fue el último curso que dimos antes de la pandemia. Preparación y elaboración de proyectos de investigación para estudiantes de posgrado. Ah, vale. Curso realizado en el marco del cu cuarto plan de promoción el 12 y el 13 de marzo. Un día antes del fin del mundo. Aquí le dais y fijaros que es el, el PowerPoint que utilizamos. ¿Vale? Pues ahí lo tenéis. ¿Qué puedo subir? Pues todo lo que, todos los cursos y vuestras ponencias de congreso las podéis subir. ¿Vale? Aquí lo tenéis. ¿Vale? Hombre, yo la medida de lo posible, lo que os digo, ¿se puede subir todo? Claro, subís todo, pero intentad que las cosas que subís tengan cierta calidad, ¿vale? Porque muchas veces no solo subir un, un, un PowerPoint ahí con tres cositas, sino, hombre, subí un PowerPoint que esté elaborado y se ve que está trabajando un poquito, esté bien editado, como los gráficos, ¿vale? Subí siempre materiales de calidad, es muy muy importante. Vamos a ver un ejemplo más, lo hemos visto antes, pero bueno, por, por subrayarlo, porque considero que esta parte de las más relevantes, que ya sabes que tenemos que subir. Yo me dedico, como sabéis, en la unidad de evaluación de la actividad científica, pues también subo mis informes. La memoria de los GR, en este caso, okay, un, un informe que hicimos, un, un informe biométrico de los GR que hicimos para el grupo Hércules. Ahora, un informe. Aquí lo tenéis, ¿vale? Fijaros. Universidad de Granada, vicerrectora de Investigación y Transferencia, publicado el 14 de enero, versión 1, con su DOI de ese nodo, ¿vale? Con su report, con su código de la unidad, cómo como, como se ha de citar, ¿vale? pues bueno, a un informe no tiene mucho, eh. bueno, sí tiene, pero. Un informe, ¿no? Tiene un informe profesional. ¿Vale? Y lo subí también. ¿Qué más cosillas que sean diferentes? Aquí tenemos eh, estos artículos, eh, presentación. Bueno, vale. ya he visto, esas son las tipologías básicas. ¿Vale? Pues todo esto. Así si tenemos algún ejemplo chulo de... Vamos a la, orden aquí por cita, a ver si encuentro, que quiero que veáis, vamos a aquí a la cola, aquí al final, Mira. ¿por qué os digo que subéis las cosas? Mirad, tengo aquí, año 2012, aquí estaba yo más o menos, era todavía bastante joven en el tema de la investigación, ¿vale?, y publicaba cosas sobre, por ejemplo, estaba colaborando mucho con una, con una publicación, que se llama Anorecinepi, que todavía existe, ¿vale? Que simplemente no es una publicación, digamos, de carácter científico, es una publicación con mucho vínculo profesional. Y pongo aquí, aplicaciones de la smartphone y la web móvil en la ciencia y la investigación. Y esto tiene, no, un artículo, tiene tres páginas, lo estáis viendo, ¿vale? Mira, empieza aquí, introducción, cuento aquí una película y referencia, tres páginas. Con fotón aquí de la leche, o sea que tampoco es que, que tenga mucho texto. Bueno, yo lo subí en su momento al repositorio y fijaros, ese articulillo pues tiene ocho citas. Oye, pues mira, ocho citas que contribuye a, a, a, a, mi, a, mi, a mi computador, todas las citas, ¿vale? Una publicación que podría estar muerta de risa, pues mira, ¿vale? eh, está siendo citada. Eh, sí. También puede ocurrir eso pues, con las presentaciones. Vamos a hacer alguna. Bueno, mira, aquí hay una conferencia. Almétrica, alternativa para la evaluación de la actividad científica, conferencia impartida en el 17 séptimo Simposio de la Sociedad de Española. Aquí, perfecto, le doy. ¿Y qué Una presentación, esto no tiene tan... Una presentación bonita, ¿vale? Sobre la Almétrica, corra. la tenéis ahí. Pero fijaros, está subida al repositorio... Y tiene, ¿cuántas citas tenía? Pues cuatro citas, oye, pues muy bien, si alguien ha, ha tenido bien citarla si cuatro veces, pues estupendo, ¿vale? Por eso os digo que eh, en la medida en que vosotros pongáis mayor cantidad de, de publicaciones en Google Scholar pues también vais a ganar mayor probabilidad que os citen, ¿vale? Y en fin, todo al final, eh, cuenta, todos estos micro, micro, micro citas o micro esfuerzos, pues al final, cuando tienen, cuando han pasado cinco o seis años y tienen ya una carrera científica o diez años, más dilatada pues suma. ¿vale? Más cosillas que hay por ahí, Rubén. Rubén. Pues sí, sí. Alberto Prieto eh, no, te preguntaba si el ranking este Ugr es, es, está actualizado o no. O cuando bueno, lo vayamos. A... Lo tenemos actualizado, pero lo que pasa es que, lo, que ahora mismo no está del todo, del todo operativo. Porque Creo que lo comenté también la otra vez, eh, y íbamos a sacar justamente una actualización de, de UGR Investiga y tenemos un proyecto de, de integración de todas las bases de datos de la universidad, las bases y los productos biométricos que tenemos en una única plataforma y dejamos, digamos, de actualizarlo en la parte web. Nosotros tenemos ficheros actualizados pero justamente cuando íbamos a actualizarlo la parte web, pasó todo, todo esto no hemos podido. En el futuro, no creo que tardemos mucho, espero que... que que para octubre, bueno, para octubre porque ya, ahora mismo ya no, no, no vamos a empezar el proyecto, ya lo, lo, lo, lo acabamos de acabar dignamente el curso, imagino que ya cuando volvamos en septiembre, eh, el proyecto lo hemos lanzado, ya tenemos otra vez la, la financiación, el visto bueno, entonces, pues bueno, en septiembre eh, vamos a trabajar con la empresa para, para hacerlo, imagino que, lo, que en octubre estará disponible, pero no lo hemos actualizado por esto, por las cuestiones estas las que nos hemos muerto de, de, de, de la pandemia. Pero vamos a seguir trabajando, sí. Vale, otra duda que tienen varios es sobre el tema de la firma de artículos. Que cuando han firmado desde de un principio, firmaban de una manera y ya posteriormente han normalizado su firma. ¿Qué hacían con ese tipo de publicaciones? La, la, sobre todo bueno, la esto son... lo habéis visto. Mm. Eso lo habéis visto. No tengo la. Habéis visto que to todas las publicaciones. He cambiar al de trabajo este todas las publicaciones vale, que tengáis de esa manera la tendréis que añadir manualmente vamos o buscaros por los nombres que tengáis que hubierais tenido yo me pasó lo mismo, ¿eh? Eso es un error común yo firmaba perdón, ahí, firmaba antes, así, cuando era novato cuando me di cuenta de los problemas pues firmaba así he implicado que tengo artículos que están firmados como Daniel DT o para Daniel DT bueno lo incluí antes pero veis que me aparecen aquí si queréis incluir todos esos artículos en google scholar tendréis que hacerlo de esta manera ahora bien vosotros no podéis cambiar en la revista científica la firma vale pero este problema sí podemos solucionarlo en la base de datos ¿Vale? en el compro tiene para solucionarlo vale el, no lo, si queréis lo vemos, lo vemos otro día, como, ¿vale? Pero si os buscáis por aquí, ¿vale? En Scopus, os permite fusionar las diferentes entradas con diferentes firmas. Yo podría coger mis perfiles, que se de Scopus, por ejemplo, como en el caso de Daniel Toros Salinas y Salinas DT, y decirle a Scopus cómo lo funcione, ¿vale? Otra opción, que no tengo en los VPN, y no me quiero desconectar porque perdemos la, la conexión, pero otra opción que tenéis también, en o años sea, también podéis tenerlo, porque cuando estáis en el trabajo científico, ¿vale? Hay una acción que pone eh, sugerir cambio a la base de datos. Y ponéis, eh, este trabajo científico tiene un error en el nombre del autor. Y le da el nombre de autor correcto y os lo modifica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Todos los que tengáis este problema de, digamos, tener dos firmas diferentes, tenéis que escribirle Scopus. El Scopus es fácil porque es solo unificar perfiles. Y en WebOzion tenéis que decirle, ¿vale? Que, que, que modificar trabajo a trabajo. Y aquí en Google Scholar habéis visto que tenéis que buscar con las firmas, con las diferentes firmas y añadir esos eso trabajos. ¿Más cosillas? A ver, que si recomienda poner las dos etiquetas en español y en inglés. Bueno, depende. Yo no pongo... a qué soy lo que pasa, que, que cogemos un poco de etiquetas. Depende un poco, depende un poco lo, lo, que, lo, lo que estéis buscando. Yo, en fin, para... Ahora, que estáis empezando, sobre lo está, todo los que estáis empezando, eh, pondría a lo mejor una combinación así de cuatro etiquetas, dos españolas y, y de inglesas, ¿vale? Conforme hacéis vuestra carrera científica y ya tengáis diversos frentes de investigación o varias líneas de investigación abiertas, pasaría a cambiar la etiqueta al inglés y a poner dos etiquetas genéricas genérica y dos específicas, ¿vale? Yo lo tengo puesto, eh, perdón, vamos a ver dónde estaba. Yo lo tengo puesto en, en mi perfil así. ¿Vale? Tengo dos etiquetas genéricas. Bueno, aquí tenéis bibliometría, sistemáticamente, informáticamente, tres etiquetas genéricas. Y después ya dos más específicas, el Evaluation y el metrics. ¿Vale? Eso lo tengo yo puesto así. Si soy de medicina, si soy de ciencia de la tierra, ciencia del espacio... Eh, informática esa área realmente os conviene más ponerlo en, en en inglés porque son áreas con mucho nivel de interés en la sesión ahora bien en filosofía en humanidades literatura española si sí se utilizan también más la, más la etiqueta más la etiqueta en español vale entonces depende un poco del cambio de, del campo científico pero bueno la recomendación general a los que estoy empezando combinar una dos etiquetas, vale, español e inglés y conforme avanzáis, y línea cambia ya todo al inglés y la ponéis todo en... y ponéis tres generales y dos específicas. Y evidentemente si os dediquéis a la literatura española o a área donde el idioma español lo, lo es todo, o al idioma principal, pues ponerlo simplemente en español, ¿vale? Y acordaros, siempre verificar cuando pongáis una etiqueta, esto le dais y comprobar que está bien hecho. Oye, sí, pues yo por ejemplo, mira, a este tiene lo conozco aquí, no lo conozco, entonces este ha puesto la etiqueta porque le ha dado la gana aquí. Pero, por ejemplo, este sí lo conozco, este sí lo conozco, Hardy, Chamichén, ¿vale? Pues, Ahí están todos más o menos, la etiqueta y la está utilizando mi comunidad científica, sí, pues venga, la incluyo, ¿vale? Verificarlo un poco. ¿Más cosillas? Algunos preguntan sobre si generar un perfil eh, o sobre como un departamento una revista científica. Yo sé que paro? normalmente no, ahora lo que hace Google no lo deja público. Pero están haciendo un control. Los perfiles son perfiles personales. vale Lo que sí podéis hacer, es, eh, por ejemplo, vosotros podéis utilizar eh, el perfil para hacer un perfil de grupo, calcular indicadores conjuntos, buscando trabajo. Pero lo que dice Rubén, esos perfiles ya no se están haciendo tan aceptados por, por Google Scholar. Mi opinión es que le... En el mundo, el mundo digital, tenemos que seguir la misma máxima que en el mundo físico. Intentar lanzar la misma porquería posible al mundo. Si los perfiles son perfiles personales, pues crear perfiles personales. ¿Vale? No inventemos cada vez la rueda. Voy a hacer perfiles de revista este departamento. Porque si no, al final lo que estamos destrozando son buenas ideas que tienen las compañías, en este caso Google, que tiene una buena idea de decir, oye, vamos a contribuir a con que los científicos tengan un perfil, ¿vale? Y tenemos una herramienta estupenda. Y bueno, pues si nos dejamos todos abrir perfiles cuando nos da la gana, pues la herramienta se, se destruye o, no, o, no, o pierde su uso. la idea de lo posible vamos a utilizar la herramienta para lo que sirve. ¿vale? De otra manera, yo también expliqué la, la, la otra vez, lo comento para los que no tuviste en el curso. Vamos ¿Vale, a algún cursillo. os estoy enseñando este, Pauli Sopperis, vale que nos permite calcular indicadores y exportar los datos, importar a este software los datos de Google Scholar y calcular indicadores de grupos, personas, de lo que sea, vale. Y no tenéis que estar tampoco utilizando los perfiles. Los perfiles son para visibilizar la producción científica. No estás utilizando para, para eso. Y bueno, vamos a ir cortando, ¿no? Que se nos va a echar la hora de la, de la cerveza encima. ¿Alguna más? Una pregunta? que ah, también Bien alguno es sobre si pertenecen a dos filiaciones que, que le recomienda pertenece a dos filiaciones eh, no habría problema yo la que más dinero me pague primero o sea yo pondría aquí si sí, vale universidad de granada espera te voy, voy, a, voy a cambiar de perfil que siempre acaba ahí podéis poner simplemente en este caso si por ejemplo el contrato principal lo tengo con la universidad de granada o la institución madre, porque algunos, no puede haber imagino, dos instituciones al mismo tiempo, es muy difícil que, que, que estén pagando al 50%, Poné Universidad de Granada, y lo que no sé yo, si yo creo que no te puedo, y poner, por ejemplo, y, uh, Universidad Sevilla. ¿Vale? Pero efectivamente pasa lo que yo sospechaba. el enlace deja, Dani, pero que tiene límite de caracteres. Sí, pero bueno, aquí lo importante es esto. Eh, la institución principal para vosotros tiene que ir primero para que os coja esto, eh, para que en el ranking de la institución. Pero evidentemente, como dice Rubén, tiene varios caracteres, pero bueno, voy a poner, ahí lo perdí, la universidad, Autónoma de la universidad, tenéis que jugar porque tiene un carácter limitado. la universidad de Granada, voy a poner, voy a ir Sevilla, voy a poner ahí el grupo, el grupo, 7, 7, 7, vamos ver ¿eh? con acrónimo como sea, ¿vale? Pero la verdad es verdad que tiene carácter limitado aquí. ¿eh? Igual que las palabras, por eso decía, todos las áreas también están limitadas, ¿vale? Lo importante también es tomar la afiliación a dos afiliaciones diferentes de, de, de universidades diferentes a lo que tienes que tener cuidado, ¿vale? Porque solo coge la primera. Más cosillas. Por ahí. Vale, ya lo dejamos ya por aquí. Ya cualquier duda que en el grupo. De sí, el grupo estamos ahí, está, está Rubén, estoy yo, está también Nico, en fin, estamos varios que controlamos mucho de, de, de este tema y, y vamos resolviendo la, la, las dudas sobre la marcha, ¿vale? pues bueno, Daniel, Daniel, disculpa, es que no me funciona mucho, eh, no me funciona el chat y no he podido sí. mandar un mensaje. Muchas gracias por el curso también a Rubén. Soy María Angutias Parejo, de Política. <risa> sí. Oye, pues, muchísimas Mira, gracias a ti por ti. Una, una preguntita muy, muy sí, concreta. Sí, sí, no puedo, cuéntame. Mira, eh, en mi caso es por el tema de la... Tengo descuidado el perfil de, de Google, entonces, eh, por el tema de la área, las palabras. Entonces, eh, para ver si utilizo... Eh, yo creo que más o menos el volumen más grande de mis publicaciones está en español, en inglés, en francés y algo en árabe. Entonces... Vale, vale. <risa> Mucho lío. ¿verdad? Pero fundamentalmente el grueso español, ¿Mm? francés e inglés. Eh, sin embargo, en los buscadores es más útil el inglés. Entonces, ¿cómo me aconseja sí. el tema de, la, de, de ponerlo? El tema de los idiomas. Yo a ti te aconsejaría, pues, poner el campo científico tuyo. En español, el primero, ¿vale? Poner cuál era tu campo, me moría El genérico, ciencia política. Lo específico es política comparada. Estudios de área, yo pondría, yo, pondría, yo pondría ciencia política en español, política comparada en español, ¿vale? Porque eh, evidentemente las ciencias sociales en tu campo tienen mucho peso lo que hagáis a nivel nacional, ¿vale? Tienen mucho peso y, y los rankings nacionales tienen muchísimo sentido. Bueno, entonces pondría esos dos y después te pondría tres palabras en inglés, pero estas palabras en inglés ya las pondría específicas, ¿vale? Yeah, yeah. Las tres específicas en inglés las pondría específicas, ya no pondría ciencia política, ya pondría las específicas solo. ¿vale? Entonces podría bueno, ciencia política, política comparada y después específica en inglés y con eso listo, ¿vale? Se me quedaría estupendo, de manera que si después cuando alguien te busque, pues ciencia política, pincha y te van a ver eh, en ese ranking, en política comparada te verán y estarán más alto porque es más estrecho eh, mm. el campo científico y después, pues, bueno, a nivel, interna a nivel internacional daría, en nuestro caso, un poco igual porque siempre vamos a estar ahí un poquito en la parte baja, así como pasa, ¿vale? Pero bueno. De las tres específicas, como yo trabajo fundamentalmente sobre Marruecos, Magreb, puedo poner algo o en concreto de, la, de lo que es mi campo, que son élites, o para que se vea, para que se visualice mejor la estrategia, es mejor poner Marruecos. No, Magreb. no, tienes que poner la, no pongas palabras específicas, si no te pierdes, ¿vale? Ponlo vale. Pon, pon eso, la que la que, pero así ah, tienes que irte, mira, y tienes que hacer, espera que no la estás viendo en pantalla. Espera, lo comparto en pantalla. Tienes que hacer así como te vea. ¿vale? Tienes que ir palabra por palabra y cuando la ponga Buscar ¿vale? y comprobar, ¿no? Efectivamente. Lo hace porque es que si no... Si yo, por, uh -huh. ejemplo, por ejemplo, pongo... Digo, ¿eh? Politics... Politics... Uh, uh, a ver, politics, uh, Magret, ¿vale? Nadie va a tener esa etiqueta, ¿vale? Eso no, eso no lo va a tener nadie puesto. Vamos a ponerlo uh, ¿vale? Lo introduce un máximo de cinco bueno esto ya va. vale son cinco por eso te decía Política, madre esto yo solo el ranking no tiene mucho sentido no ya. Bueno, esto tendrás que jugar un poco y además tienes jugando un poco con eso y además viendo que la gente que está en esa etiqueta tiene sentido para ti vale vale pues bueno fijado aquí el ranking de ciencia política bueno, te imagino que los conocerás a todos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues sí, sí. Mira, me he puesto el cuarto de ciencia política. Fíjate, esta, está por encima de todo, de los grandes, Daniel. Este, este es uno de los problemas que tiene la etiqueta, ¿vale? Que la gente no está sin no bien la etiqueta, uh -huh. ¿vale? Tú imagínate que yo trabajara en bibliometría y el tengo 10 artículos. Uh -huh. Y tres de ellos son en ciencia política y he dicho, bueno, pues mi campo es Bibliometrics, uh, ciencia, bibliometría y Ciencia Política. Aparecería aquí, pero aquí no tiene sentido que aparezca yo, ¿vale? Por eso decía un poco, medí un poco el tamaño y, y la amplitud de la etiqueta y verificáis en qué ranking os sitúa. Vale, vale. ¿Vale? Que, va? porque, ¿vale? que después ya sabéis cómo es la cosa. Bueno, es como, porque después la gente utiliza estas cosas para las plazas, para la historia, y en fin, uh -huh. hay que tener cuidado un poco, ¿vale? Vale. cosilla ¿Sí? Más cosillas. Pues muchas gracias, Daniel, y muchas gracias Rubén. alegro saludarte. Igualmente, hasta luego. Venga, pues, ni más preguntas? Muchísimas gracias, gracias por. Que me escriban si no, en el chat de, bueno, en el grupo de Telegram. Sí, ya que escriban. Vale, en el grupo. Que nada, que paséis buen, buen fin de semana. A ver si tenemos suerte. ¿Ya cambiamos de fase o no? Rubén, todos sabes eso. Creo que no. Eh, lo, lo ha pedido la Junta que pasemos a la fase 2. Pero... Así tenemos suerte y nos encontramos en la fase 2. Sí. Nada, me da de tontería. Que lo paséis bien y buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Pues Luego... Buen fin de semana. Habéis merecido, bueno, una cerveza, no dos, cuando nos las podamos tomar. ¿eh? <risa> ¿Esto está claro. grabado en algún sitio? ¿Podemos acceder a ello, Daniel? Sí, esto lo vamos a en lo, lo lo distribuimos a través del grupo de Telegram y ¿Vale? en la página web yo sigo publicando también lo tenemos vale vale pues muchas gracias Venga, buen fin de a todos buen fin de a todos Adiós. Adiós. gracias ¿Dónde? luego